y por esa decisión tuve más pérdidas que risas, que ironía que una musa hoy me llevara a ser cenizas viví la pasión pero el ser no avisa y una prosa lisa es la rosa que aterriza en mi salón desvariando por las calles y, como siempre, sintiéndome en dimensiones más lejos de la gente vistiéndome de ausente, con pausas frecuentes, distraído entre el ya encarecí mi mente y ya crecí hace mucho, valoro más silencios que lo que adorna un chamuyo mi futuro lo construyo y lo que el tiempo te arrebata crece nuevo dentro tuyo.